Olvidar, olvidar, olvida, en, en mi presenta y senta. Sé que te dañé y no lo supe ni ver Me entregué el amor sabiendo que me destrozarías el corazón Quiero llorar, no puedo pensar sabiendo que te vas va? va? Me enseñaste va? a amar, ahora enseñame a olvidar No siento ya, lo di a la persona que no supo valorar Me puse traje y corbata solo para aparentar Sonreír para que nadie me vea llorar me gritaste, me insultaste, mi cuerpo guarda rabia y te en todas partes Cuando nunca tuve fe, ni para crecer, solo quería comprender si elegí bien Siento miedo de perderte cuando no debiste verme Todo lo que puedo hacer por ti, yo lo vi venir Suplicando por cada respiro para verte feliz, Col vas a sonreír Cuando nada te acostumbras y sientes toda la amargura Dicen que el amor lo único que perdura es verdad Viendo todo lo que quiero, lo que necesito Te veo no en cuanto errores de la perfección Y mi voz se tu nombre No me escuchaste cuando te dije que te quiero Me rechazaste, no me amaste Me manipulaste para tus planes No sabes cuánto he llorado Cada gota que he derramado Aguantando gas Sufrimiento. no sé lo que estás pensando, solo te pido que te quedes a mi lado, no me haga más daño, sin sin querer. Por problemas de distancia, de familia, de los desafíos de la vida, si te vas nunca sanarán estas heridas. Las palabras nunca alcanzan si lo que hay por decir te roza el alma. Yo siempre te amé, dímelo que hice mal, estoy en la soledad, intento olvidar, pero cada recuerdo es felicidad, no puedo. Dejarte de amar, cupido, dejo de flechar. de flechar. Déjame cuidarte en la mañana. Si tú no estás, no sé cómo sería mi realidad. Ya no sé por qué luchar. Solo dime si fue pura falsedad. Si para ti no es relación, tu único objetivo fue jugar. Si tu intención fue engañar y también manipular. manipular. Nace me estrozas el corazón, te alejas sin compasión, perdón si alguna vez te hice daño, yo te amo, intento demostrarlo, demostrarlo siempre te he buscado, eres el amor que siempre he soñado, soñado. solo dime qué haces solo tú haces feliz mi amanecer, te alejaste porque te dañé, te dañé, solo dame una oportunidad para demostrarte que mi amor y sentimientos son especial, que quiero estar contigo por la eternidad